Hola pecadora, ¿qué tal? Hoy estoy aquí y vengo a traerte un delicioso brownie cheesecake con un toque de Nutella, unas frambuesitas y unos snips de cacao que te van a hacer alucinar. Antes de empezar con la receta, quiero sobre todo comenzar dándos las gracias, dándote las gracias por haber elaborado la receta de la granola ha tenido un éxito brutal, pero brutal, y estoy súper, súper, súper emocionada. Me ha encantado todo lo que me habéis enviado, las fotos, los comentarios, y quiero agradecerlo muchísimo, muchísimo, de todo corazón, mil gracias. Ha sido increíble la experiencia. Si no has hecho todavía la granola, no te la pierdas. Te dejaré por algún sitio el enlace del vídeo para que puedas verlo. Es una pasada. Ya está bautizada por una chica que la ha preparado. Y la ha preparado yo no sé ya cuántas veces. Es alucinante. La ha llamado la granola del pecado. <risa> es que sois increíbles, de verdad. Ha sido una pasada. No quiero enrollarme más. Solo era eso, dar, darte las gracias por haber participado en este reto súper chulo. Y nada más, vamos a continuar a preparar esa receta súper deliciosa. Te daré solo un pequeño tip antes de empezar. Y es que cuando fundas el chocolate, si lo haces al microondas, ten cuidado de... Que no se llegue a fundir del todo, porque corres el riesgo de quemarlo. Entonces, cuando esté casi fundido, lo sacas y con su calor residual se terminará de fundir. ¿Vale? No, no hace falta llegarlo a fundir completamente. Si lo haces al baño María, ten cuidado, sobre todo, que el bol no toque el agua y que no le salpique agua. ¿Vale? Solo, solo eso. Verás que es una receta muy fácil de seguir. Tan solo necesitarás un bol, una báscula, unas varillas manuales. Ni siquiera hace falta que sean eléctricas. Puedes hacerlo a mano, tranquilamente. Y creo que no me olvido de nada. Ah, bueno, sí. Una cosita. Para hornear, lo veréis en el vídeo que lo he comentado. Eh, Poner un cacharrito con agua hirviendo dentro del horno. Para que cree humedad. ¿Vale? Esto, si lo quieres hacer, lo haces, si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero es un consejo que te doy para que te quede mucho mejor, ¿vale? Ya me contarás si lo pones en práctica o no. Yo mi horno ahora tiene función vapor, con lo cual simplemente la conecto y ya está. Eh, Comenzamos necesitamos 4 huevos 300 gramos de chocolate negro 120 gramos de mantequilla 100 gramos de azúcar moscovado una cucharadita de vainilla en pasta 80 gramos de harina y media cucharadita de postre de bicarbonato además yo le voy a añadir un puñado de nips de cacao lo primero que tenemos que hacer es fundir el chocolate, en este caso lo voy a hacer en microondas. Lo hago en tandas de un minuto y después cada 30 segundos cuando ya vemos que está fundiendo. Incorporamos la mantequilla, cortadita, a daditos, añadimos el azúcar, moscobado, mezclamos. Y en este paso nos ayudaremos mejor con unas varillas ya que nos hará integrar mejor los ingredientes y conseguir una homogenización más rápida. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a ir incorporando el resto de los ingredientes. Lo primero que voy a incorporar es la vainilla en pasta, mezclamos y a continuación vamos a ir incorporando los huevos. Iremos agregando el huevo sin dejar de remover en ningún momento puesto que nuestra mezcla está caliente y aunque al haberle añadido la mantequilla fría y el azúcar ha bajado la temperatura, todavía está caliente y corremos el riesgo de que se cuaje la, el huevo. Entonces poco a poco, removiendo constantemente, vamos incorporando a la mezcla y ya casi lo tenemos. Movemos y mezclamos bien con las varillas como veis no es necesario nada más para elaborar un brownie con unas varillas de mano, no hace falta máquina. Vale, incorporamos el resto que nos ha quedado, mezclamos y ya lo tenemos listo. Ahora toca incorporar la harina, la harina junto al bicarbonato, recuérdalo. Que lo he mezclado antes en la mise en place. En la preparación de los ingredientes. ¿De acuerdo? Tamiza siempre. Vale, movemos. Y mezclamos bien. Que no quede ningún grumito. Que quede una masa homogénea. Es fácil hacerlo y muy rápido. Ya ves que no, no se tarda nada. Ya lo tenemos listo. Yo he preparado este molde cuadrado y lo que he hecho es cortar el papel a lo largo. He puesto dos tiras, una sobre la otra, para que luego sea más fácil desmoldarlo. ¿De acuerdo? Ponemos la mezcla... De nuestro brownie en el molde. Vale. Ahora con ayuda de la lengua. Extendemos. Un poquito más. Que más o menos. Quede ya. Preparado, añadimos las nips. Yo en este caso las añado después, podrías hacerlo antes en la mezcla, pero yo prefiero hacerlo así para que no queden eh, hundidas, que queden más en la parte de arriba. Y controlar también que haya por todos los lados más o menos. Para elaborar nuestro cheesecake vamos a necesitar 250 gramos de queso crema, 250 gramos de yogur griego, 2 huevos, 30 gramos de fécula de maíz, es decir maicena y 95 gramos de azúcar blanca. Un puñado de frambuesas, un poco de ralladura y zumo de lima y un poco de Nutella. Vamos a hacer nuestro cheesecake. Ponemos el yogur. Bien cremosito. Añadimos nuestro queso crema. Incorporamos el azúcar. Y mezclamos con nuestras varillas. Hasta que quede una crema homogénea. Es decir, que ya no tenga grumitos. ¿Vale? Una vez que ya lo tenemos. Es el momento de añadir los huevos. Los integramos bien con ayuda de nuestras varillas, es fácil y ahora toca añadir un poquito de ralladura de lima que le dará un aroma muy bueno. Y el zumo de media lima. Esto lo que hará es darnos ese puntito de acidez tan rico en este tipo de tartas. ¿Vale? Contrastará genial con la frambuesa, con el chocolate. Ideal. Mezclamos... Bien, y ahora incorporamos la maicena, vale. Aquí sí hay que mezclar muy, muy bien para que no quede ningún grumo. Que quede todo liso y homogéneo. No es complicado, pero hay que darle bien. Vale, ya está. Una vez que lo tenemos, lo vamos a verter sobre nuestro, nuestra masa de brownie. vale Nos ayudaremos con la lengua, la pondremos aunque es más denso y por eso no, va, no se van a unir las dos preparaciones, pero con todo y con eso ponemos la lengua en la parte de abajo, que así no haga un hoyo cuando caiga, ¿de acuerdo? Añadimos, rellenamos y ya casi lo tenemos, ¿vale? He calentado un pelín la Nutella, un poquito, para que esté más fluida a la hora de incorporarla ahora. Y lo que haré será poner unas líneas de Nutella. ¿Vale? No hace falta poner en exceso, pero podéis ponerle bastante, ¿vale? Así. Que queden un poco gruesecitas. Pero tampoco sin pasarnos, porque solo será un toque para que se vea más vistoso y quede que más bonito. Ahora, con ayuda de una brocheta, lo que hacemos es remover. Así, haciendo círculos por todos los lados para que quede distribuido. vale, Pero sin mezclar demasiado. Queremos que se vea ese dibujo. vale. Ponemos un poco más de Nutella que tiene poquita por aquí y mezclamos un poquito más, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es poner unas frambuesas, pero las vamos a poner con el agujerito hacia arriba, ¿vale? Mirando hacia nosotros. Vamos colocando y una vez que las tengamos, lo que vamos a hacer es llevarla al horno a 160 grados, calor y arriba y abajo, pero vamos a poner para hornear un cacharrito con agua hirviendo dentro del horno para que tengamos vapor y se haga el vapor. Ya lo tenemos. Bueno, esto ya está. Está frío, lo he dejado enfriar completamente, lo he tenido en la nevera un par de horitas. Y ahora vamos a cortar. ¿Veis estas líneas que se ha abierto la tarta por arriba? Yo pretendía conseguir esa sensación porque me parece muy chulo. Pero si tú quieres que te quede totalmente liso, baja la temperatura del horno. Ponlo a 150 grados y prueba tu horno. Puedes bajarlo un poquito más incluso. Pero a mí me parece que da un efecto muy muy chulo. Porque además se abre justo donde está la grieta de la Nutella. ¿Vale? Cortamos porciones no muy grandes. Recuerda que es un postre bastante contundente. Y lo haremos más o menos de un par de dedos o así por cada lado, ¿vale? Unos cuadraditos así majos. Es una muy buena porción, ¿vale? No piensas que te vas a quedar corto. Mira, vas a ver cómo ha quedado. ¿Qué te parece? Está chulo, ¿eh? Mira, mira, mira, qué chulo el corte. Ha quedado súper bonito. Muy, muy guapo. La verdad es que la combinación de sabores es muy buena. Mira. Chulo, ¿verdad? Pues ya has visto que es súper fácil. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿no? Muy, muy fácil de hacer. No tiene complicación alguna. Sencillo, rápido, pim, pam y listo. Mira, quiero que veas que yo creo que se verá la nip de cacao. chulo ¿eh? Le dará ese crujientito tan rico cuando te lo encuentres al comer. Quiero darte sobre todo un consejo, cuando lo vayas a comer, caliéntalo, lo pones en el micro unos segundos que esté calentito, verás que adquiere una textura suave, jugosa, súper buena, increíble. Y ya si lo acompañas con un culis de frutos rojos vas a flipar, pero a flipar, o sea, te lo digo así claramente. Porque la frambuesa o los frutos rojos, lo que tú quieras ponerle, queda con el chocolate ¡Wow! increíble. Pero una pasada. Vas a alucinar si lo pruebas. Eh, pronto subiré la receta. Si la quieres, pídemela y, y la incluiré en el vídeo. La pondré un enlace para que puedas por aquí en algún sitio... Para que puedas seguirla, ¿vale? Eh, no tengo mucho más que decir. Tan solo que si te ha gustado el vídeo, darle al like. Si no estás suscrito al, al canal, no sé qué espera, suscríbete y sígueme. Y sobre todo, comparte y hazme visible para que me conozca gente y yo pueda seguir trabajando y subiendo cosas para compartirla contigo. Y que puedas disfrutar tanto como lo hago yo. Un saludo y nos vemos pronto. Adiós, pecadora.